¿Por qué? Uh, no, pero lo que voy ya tenemos la idea de qué es lo que se hace en el video, sí o no. O sea, ¿A dónde vamos? ¿Por qué? qué, qué la banda. Sí, por sí. eso, o sea, queremos, o sea, la idea es agradecer. Okay. Queremos agradecer eh, a todas las personas que nos han apoyado, a todas las marcas, muros, este, no solo durante la campaña, este, la colecta, no al 2021, sino desde antes, durante la campaña y después de la campaña. Así es. ¿Te salió muy bien? ¿Qué es el PUDE? El PUDE es el programa universal para el desarrollo de la escalada. Pues hace más de 10 años nosotros nos hemos juntado para escalar, abrir vías, armar... Ah, ya, ya, está grabando. Yo pienso que desde que salimos a la luz pública o salimos del closet, pues justamente hemos empezado a generar material audiovisual para decir no solo el qué hice, sino el cómo lo hago. O sea, cuando armas, pues sí, o sea, vas y te gusta ponerte una chinga, güey independientemente de que haya una recompensa aparte, porque, o sea, te gusta trabajar, güey. Y eso en la escalada, desde mi punto de vista, muy personal, es todo. Cómo lo haces, lo es todo, porque eso implica el carácter. Son como las reglas, es como tus valores, es como yo hago esto, pero siempre tengo esto en la mira. Vamos a tratar de mantener la línea tal cual de la misma vía. O sea, sin modificar ninguna placa. O sea, meter placas entre placas. O sea, que sea lo más parecido a la que se encontraba la original. Nuestra lo bien. Pues que no llega ni a la puta pulgada. Y pues ya está oxidadito ya dentro, entonces mejor lo vamos a cambiar. El primero y más esencial, primero la vida. Todo lo que hacemos implica un impacto y uno tiene que ser consciente sobre eso. No depredar en la medida de lo posible y al mismo tiempo, pues cuidarte y cuidar a los con los que estás. O sea, y entender que por mucho que a mí me encanta escalar, pues escalar no es la, no es la cosa más importante del mundo, es importante para nosotros ¿no? y es muy chido poder volver a un lugar 10, 15, 20, 30 años después y que esté cuidado. Pero básicamente la escalada es la adaptación del humano, güey, a cómo está la pared para poderte subir, ¿no? Una de las cosas que son muy chidas de la escalada, pues es que es el enfrentamiento que tienes ante la roca. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Es decir, que sea difícil que te dé un chingo de miedo. Las protecciones de la forma como nosotros escalamos, pues es justamente para que te subas y no te mates, en el caso de una caída. Entonces es importante meter las plaquetas, solo las que son necesarias. Se puede proteger con levas, con stoppers, pues está chido. No dejas nada, pasaste por ahí y nadie se enteró. Bueno, queda poca madre, ¿no? hacer un uso responsable responsables justamente de nuestros recursos. ¿no? Y en este caso, nuestros recursos, pues primero la pared, que no es infinita y no se reproduce a sí misma, ¿no? y meter el mejor material posible a nuestro alcance. Por eso empezamos a hacer el material en acero inoxidable. Estamos grabando. <tunco> <tunco> eh que O sea, aparte de, de armar una ruta, es todo el proceso. Por eso digo, yo creo que el cómo sí es muy importante. Y es no solo cómo llego y me subo, sino también el acercamiento con las personas o con las comunidades donde se encuentran las paredes. ¿no? Allá abajo, por lo más hondo, es donde se cría más la nube, en donde nace. Se viene hacia arriba, poco a poco se viene hacia arriba. No sé qué sientan, la verdad no no les puedo yo explicar qué es lo que sientan ustedes, pero yo pienso que es un gusto, una emoción muy bonita estar allí, arriba de la piedra. Es importante también entender que para otras personas esa pared también es significativa, de otra manera. Y por otro lado, pues con respecto a otros escaladores, pues. Yo tengo una forma de escalar, yo tengo una forma de armar o de abrir vías o de lo que sea, pero pues no es la única y también tengo que respetar cómo lo hacen los demás y... primero antes de llegar y mear en la pared, pues averiguar, oye, aquí qué se ha escalado, quiénes han escalado, cómo se hace, cómo lo hacen, o sea, pues de no verse uno como un pinche conquistador, o sea, no vas a subirte a la pared y acá... voy a ser el primer güey que llegó ahí y soy bien chingón. En la medida de que aprendamos a respetar cada vez más, vamos a tener escalada, no para mí, sino para ahora sí que las próximas generaciones. Que yo creo que eso sí es lo más valioso, poder transmitir una manera de vivir las paredes, de, de, de escalar, de vivir la aventura, de vivir los rifes, pues no para ti, sino para la generación que sigue la que sigue y la que sigue. Yo luego bien el puto terror y si ya no te subes, pero eso, eso, eso es torpedo, güey. <risa> <risa> y todo lo que estás grabando y lo vas a usar, vale verga. <risa> Dame una P. P. Dame una U. Dame una D. D. Dame una E. E. No, Gracias. no, te oí un poco hablar ahí. Te dominas esto del Aquí, órale, güey. Detrás. Te faltaban unas preguntas que te y van a hacer. Delante de la cámara eres Eres, eres grande, carnal. Tienes una estrella. Iluminas, ¿Qué iluminas. ¿Qué tenemos que hacer ahora?